Presentamos hoy el quinto Congreso Nacional de Seguridad Vial que, como cada dos años, se viene celebrando en La Rioja. Al final, pues Logroño y La Rioja se ha convertido en un referente dentro de la seguridad vial, ya que permite reunir a la mayor parte de los profesionales con experiencia eh, para, dentro de las jornadas y las diferentes ponencias, intentar mejorar lo que sigue siendo, a pesar de los buenos resultados, un, pues, una lacra para las sociedades, por su aspecto personal y económico. Este quinto Congreso nace con un criterio de seguir avanzando en lo que es la disminución de los accidentes de víctimas mortales y mejorar la seguridad vial. Me acompaña eh, Javier Sanchez Barrana, que es el director de Congresos de la Asociación Española de la Carretera con la que siempre colaboramos, ya que es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en el año 49, que desde esas fechas eh, lleva trabajando en todo lo relacionado con la carretera, tanto desde el punto de vista de garantizar eh, el buen estado de nuestras carreteras, de, eh, vamos a decir, de justificar la necesidad de mantener y aumentar las inversiones en carreteras y de disminuir el número de accidentes. El Congreso, como ya conocen, que tiene el programa, se ha estructurado en tres grupos de ponencias. Eh, hay una novedad, que desde el mes de marzo hay una directiva de la Unión Europea y del Consejo, que al ser directiva se ha, ha traspuesto a, a la legislación española, mediante un decreto del 11 de marzo. Y es eh, el título tiene un título que es muy interesante sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la red de carreteras. Eh, a nivel de la Unión Europea se considera que es importante eh, controlar de un punto de vista externo a la propia gestión de carreteras, su seguridad y, y sobre todo desde el punto de vista de riesgo de, de, riesgo de evitar accidentes. Entonces por eso se llama seguridad de infraestructuras viarias. Aparece una figura que se llama auditor, o sea la obligación de establecer auditorías de seguridad vial que afectan no solo al proyecto sino a la construcción y a la explotación. Esto supone que un organismo ajeno a las propias carreteras vigila de que el proyecto, las obras y la conservación eh, funcionen desde el punto de vista simplemente de seguridad vial. Eso eh, agrupa el primer, las primeras ponencias y coordina el Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de Carreteras. El segundo grupo de ponencias, que tampoco voy a explicar... Eh, voy a explicar eh, detenidamente, pues hablamos ya de tráfico. Entonces, la sesión coordina la Dirección General de Tráfico y tiene como objetivo, primero, hacer un análisis de la accidentabilidad de los últimos años y luego proponer eh, mejoras para realizar en el próximo periodo, que son 2010-2020. Eh, creo que sabéis, y si no recuerdo, que hubo mm, una reunión del Consejo de la Unión Europea en el 2009, en el que se fijaba como horizonte en el periodo 2010-2020 reducir al 50% el número de víctimas mortales eh, España ocupaba en aquellos momentos, ocupaba el lugar decimoséptico con una tasa de 130 muertos por millón de habitantes y en el 2010 podemos hablar de que hemos, bajado a, hemos subido al noveno puesto con 59 muertos por millón de habitantes simplificando, hemos pasado de más de 4.000 víctimas mortales al año en el año 2000 a escasamente 1800 en el año 2010 esto ¿cómo se ha conseguido pues bueno yo creo que hay tres partes importantes una son las infraestructuras importantísima otras son los conductores y ahí interviene por pues, las nuevas medidas de tráfico carne por puntos controles de velocidad acolemia, etcétera eh, y tercero la nueva normativa que se aplicó entonces por parte de la coordinadora del observatorio de seguridad vial de España Ana Ferrer pues se van a explicar lo que ha sido la evolución de la cientabilidad durante estos 10 años y la nueva propuesta que se hace que abarcaría el periodo 2010 y 2020.